Teniente del Walker, Listo para la acción. Eh, Bert. ¿Esto va a seguir a oscuras mucho tiempo? Espera. ¿Qué? ¿Dónde estás? ¿Dónde me dijiste que fuera? Fallos de comunicación. Dave, anula el camuflaje. Vale, al menos ves a Dave. Sí, veo a Dave. Vale, estoy intentando encender ese módulo. ¿Podrías darte prisa? Ah, las luces fallan. Iris, abre las puertas. Muy cierto, Damon. ¿De qué coño pasé, tío? Eh, De alguna forma teníamos que iluminar esa caja, ¿no? Aguanta, te bajaremos. Oh. Recuérdame por qué he dejado que me sacaras de la cama para esto. Muy bien. Quiero mejorar los robots de seguridad para que puedan enfrentarse al enjambre. Los sensores de tu armadura registrarán todo lo que hagas. ¿Crees que los robots podrán recopilar mis movimientos? Uh, pues sí. La verdad. Bah. Buen aterrizaje, Bert. Gracias. Tenemos que calibrar los sensores, así que sigue a Dave. Vale, ahora no te rezajes. Sí, ahora podría estar de Frank. Los cofres te estarán esperando cuando acabes. Los datos se ven bien. Adelante, Dave. Vale, Teniente. Después de cada tarea actualizaré tu comunicador. Míralo ahora. Ah, mira. Veo a Dave. ¡Perfecto! ¡Me encanta! Bueno, ahora al teclado. Excelente. Iris, a por el siguiente módulo. Ya voy, Damon. Vale, el primer paso para preparar a los tibis para el combate es conseguir que entiendan lo que es ponerse a cubierto. Igual que tú. Hacia la próxima cobertura. ¡Lázate a la cobertura adyacente! No mal. Vuelve a intentarlo. Perfecto, lo tenemos. Acércate al muro y ve hacia la izquierda. Como si te dispararan. Bien, datos limpios. Ahora pongámoslo más interesante. Dave, saca tu láser automático. Nuestros Tibis deben saber que les puede alcanzar desde cualquier ángulo. Usa la cobertura para romper la línea de visión de Dave. Sabrán cómo se mueve un auténtico guía. Vale, me apunto. Dave, saca tu láser automático. Sabes que estamos intentando evitar el láser automático de Dave, ¿verdad? Sí, ver, lo pillo. Bueno, estoy recibiendo datos, son malos. Pues vaya, ¿no me ves? Oh, has fallado. Oye, esto es bastante divertido. Salto de cobertura. Ponte a cubierto cerca de Dave. Ahora salta por encima. Bien. ¿Qué tal? ¿Cómo vas, chico? Aquí, calentando. Iris, activa la trinchera para correr. Muy cierto, Damon. A los robots no se les ocurre correr a toda velocidad con la cabeza agachada. Vamos a enseñarles cómo se hace. Haz correr a Deibo hasta la otra punta. Iris, cuenta atrás, por favor. 3, 2, 1. Vamos. Bien, ahora haz que corra hasta el principio. Iris. 3, 2, 1. Vamos. Muy lento, Grace. Vale, buen trabajo. Los datos son válidos. Piénsalo. A partir de ahora en todos los tibis correrán como tú. Bien por ellos. ¿Y ahora? Iris, prepara el módulo de tiro. Ah, por fin. Módulo de tiro colocado. Vale, coge un Lancer. Es el arma de fuego más fiable y versátil de la CGO. ¿Quién no iba a fiarse de un cacharro con bayoneta y motosierra? Vale, se acercan unos guardianes. Quítales el escudo y acaba con ellos. Pini guardián en línea. Vale, ahora apunta. Los Divis nunca lo hacen. Es algo que debemos cambiar. Yo sé cómo utilizar el arma. A ver... Necesita mi ayuda. Algunos lo llaman exploración letal, otros rociar y rezar. El nombre es lo de menos, ¿no crees? ¡Ja, <risa> ja! Toma ratos, incorpora esto a tu chisme. No sé por qué pero a los Divis les cuesta dominar la recarga. ¡Enséñales cómo se hace! ¡Ah! ¡Genial! ¡Van a ser unos datos fantásticos! ¡No está mal, pero vamos a subir el nivel! ¿Puedes derribar un objetivo en movimiento? Unidad en línea. ¿En qué modo ayudarle, ciudadano? pan comido bien, pasemos ahora a los explosivos de acuerdo, coge algunas granadas del estante ¿Quieres que los Divis anden lanzando granadas por ahí? Uh, ¿ya conoces al enjambre? muy bien, ahora coge eso Iris, trae a unos voluntarios para que el teniente Walker practique Sí, querido uh, Damon eso, Damon eso no lo has oído. Oye, Bert, ¿crees que reventar divis los ayuda a entrenar? Son unidades de escolta anticuadas. Pensaba reutilizar sus piezas. Vale, esto es igual que cuando disparas. Agacha la cabeza y lanza la granada a ciegas. Ciudadano, primero hay para el... Uno menos. ¡Toma! Con los ojos cerrados. ¡Genial! ¡Abre los ojos y apunta hacia el resto! ¡Basta con prepararse, apuntar y soltar! ¡Si quieres granadas, coge más! Para un ejercicio de fuego real ¿A Marcus le gustan los tomates? Sí, por supuesto que sí Coge munición y granadas Y ponte a cubierto otra vez Esos dinis pastores están usando munición eléctrica Elimínalos Sin problema Apunta la cabeza, así caerán más rápido Cuanto antes, me muero de hambre Y recuerda ir alternando potencia de fuego y explosivos No uses siempre lo mismo Estoy atacando. Concern for Citizen Safety deactivated. Ciudadanos ilegales identificados. La unidad ataca. Ah. Investigando objetivos hostiles. Entiendo ¿por qué necesitas tantos datos? Esas cosas no disparan una mierda. ¡Perfecto! Los datos tienen buena pinta. ¿Seguimos? Claro, ¿por qué no? ¡Genial! Ahora un pequeño ejercicio de medicina de campo. Iris, trae al paciente. Ahora se une a nosotros. ¿Qué le pasa? Yo lo veo bien. ¿Dave? Ayúdalo, del, por la ciencia y eso. Te tengo, te tengo. Your assistance is most appreciated. Un pequeño aviso, el siguiente va a picar un poco. ¿Qué me estás contando? ¿Qué <tose> Divi, échale una mano. Damon, esto no forma parte del protocolo de entrenamiento. ¿No estarás divirtiéndote con el Teniente Walker? Iris, no le hagas caso. Creo que tiene un tornillo flojo o algo. Citizen, it appears you need aid. Ah, Eres un capullo, ver. Oye, hazme un favor y cárgate esa unidad de custodia. ¿Quieres? Usa la motosierra de tu Lancer. ¿En serio? ¡Joder, tío! ¡Qué chungo! Gracias, no te preocupes. Me aseguraré de que lo reciclen. Cuando estés listo para seguir, ve con Dave. ¿Por qué no? Total, ya ha pasado la hora del brunch. Ah, sí, me gusta. Iris, inicia el siguiente módulo de entrenamiento. Me preparo, Damon. ¡Coge una escopeta naser del estante! Oh, esto me va a gustar, lo presiento. Ven, Elimina a esos pastores. Necesito todos los datos de combate cuerpo a cuerpo. Mira cómo trabajo. Vamos, ¿llevo preparado para lo que venga desde que nací? Uh, sí. Esto... Tú sigue a Dave. Este es el módulo de combate cuerpo a cuerpo. Primero, usa el cuchillo de combate para eliminar al Tibi desactivado. Me parece un poco injusto, pero... Vale. Vamos a recopilar unos datos sobre remate. ¡Remate con estilo! ¡Impresionante! Excesivo, pero impresionante. Muy bien. Lo siguiente son unas maniobras desde la cultura. Vamos allá. Vale, cúbrete, detrás del siguiente pastor. Y ahora pégale un tirón. Y métele el cuchillo. Casi me sabe mal por ellos El que algo quiere, algo le cuesta Alinealo, salta por encima y derríbalo Y métele el cuchillo Sí, empiezo a ver un patrón Ahora les enseñaremos a contraatacar Ponte a cubierto Viene a por ti, contraataca Uh. Uh, ven aquí. ¡Excelente! ¡Ahora acaba con él! ¡Bert! Esto es una masacre mecánica, tío ¿Ah, sí? ¿Y qué te parece si recopilamos datos de un combate entre iguales? Vamos, Bert, que soy yo No tienes robots suficientes para organizar un combate entre iguales oh, ¿Tú qué crees? ¡Ya veremos! ¡Prepárate que empezamos! Combate 12. Damon, la simulación de combate número 12 no debería suponer ningún reto para un guía tan experimentado como el teniente Walker. Siempre te he creído, Iris. Vale, simulación 13. Mayor desafío, mejores resultados. Lo peor será que Dell pase una semanita en el hospital. Espera, ¿en el hospital cómo? No, oh, ya lo verás. Te conté y empecemos con esto. Saluda a tus compañeros Hola, compañeros Saludos, tenientes Iris, trae a los oponentes Las unidades enemigas irán a por todas Dame datos con los que pueda trabajar ¡Vamos, gente! ¡Arriba el equipo de él! Datos Modo de supresión activado. Unidad <Risas> reubicándose. <Risas> Regalando Come a... on, Tell! Hunt them down and take them all out. Contactos hostiles organizados. Unidad radiada desorganizándose. Regalando Hemos derribado! ¿Ya está? Porque aún me queda para repartir. Bien. En cuanto apliquemos las mejoras, el enjambre se llevará una desagradable sorpresa. Espero que hayas conseguido lo que querías. Me voy a comer. Empezaré a analizar la información enseguida. Iris, ¿qué haría yo sin ti? Tiemblo de pensarlo, Damon.